Perdón, a ver, ¿esto ya es automático? Bueno. Yo estaba en la mitad de, una, de un discurso, estoy hablando, tiraron es la columna por la cabeza, pareció bastón escudero acá. La prioridad eso? es la prioridad, Claudio. Sí, bueno, Esto pero es la así. prioridad estaba hablando, ¿no? No se me, puede andar perdiendo cortaron tiempo. cortaron así automáticamente? Yo tengo los minutos contados acá, ¿viste? Si vos me querés pagar los, los minutos extra, no. yo cobro por minuto. ¿A ustedes pagan los servicios como a Natalia Hyde? Sí, cobro un poquito más barato que Natasha Sí, bueno no, sí. Ni serie, estoy no sabría, no sabría Más a mi izquierda, nos tenemos que más acá, nos más Me dice la voz del interior Ahí, ahí estamos bien, Natasha me corren televisor es un poquito más para acá Así lo, ahí, ahí está para Sí, todo. porque lo vamos a usar ahora Lo vamos a usar pero aparte para podernos ver sí. eh, No, que Natasha High investiga mejor que la justicia, ¿bien? Sí, sí, sí. es que ahora la van a, la van a cambiar por Bonadio Sí, van a hacer el intercambio Un poco más cuerda quizás Bueno, a ver, Bueno, ¿qué me trajo? Hoy siempre hablamos sobre los temas previos en la semana Hoy me dijo, no te quiero decir nada No, no, porque hoy te quería dar un buen momento En esta columna que tratamos de cuestiones paranormales Sí, y sí, me da miedo que no saber nada eh, sí. Bueno, yo le quería preguntar si usted alguna vez fue niño o ya nació así, ¿no? No sé, fue niño, sí. Ah, sí Yo nunca fui más joven que ahora Pero sí, sí, he sido niño, sí, sí He tenido una infancia feliz cuénteme. Llena de alegrías, de buenos momentos Qué lindo. De familia, amigos, dibujos animados, bueno, gente, no, no juegos. Me haga, no me haga emocionar. No, no, no, no es una emoción eh, tremenda, ¿Le gustaban tibetiza? los dibujitos animados, por ejemplo? Mucho, mucho. Los sábados a la noche, a la tarde, digo, me acuerdo de estar mirando los dibujitos ahí. Qué bueno. O los supercampeones, los eh, miraba también. ¿Me acepta, si ¿Me invito a ver dibujitos animados? Qué propuesta linda la que está eh, haciendo. Me es encanta ¿no? la propuesta. Los dibujitos animados? No, acá? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No, que está, hace una hora que están queriendo mover el televisor, pobre gente, se van a no, sí. Estaban Hace una hora haciendo fuerza con el televisor quería que sí. los enfocemos para que vea que la gente acá trabaja. Esto es culpa ¿quién de que. que no se... ejemplo, acá no, atrás que no me... sé, yo quiero decir algo. ¿Molesta la columna de Gastón Escudero? ¿Les molesta que lo están queriendo censurar? Digo, pues están no, tapando no. el televisor, lo están corriendo. No, pero no es que bolíes, Le asusta claro. a Pedro Belloni. Quiero saber, ¿llamaron de la universidad para decir que la levantemos? Sí. Sí, ¡Noooo! pero. ¿Saben qué? No la vamos a levantar porque no tenemos que meter. Así tenemos que hacer una hora y media de programa. No, si no la levantábamos. Me importa un carajo. Bueno, loco. Por favor, por favor, por favor. No se enfrente a la universidad así como en Portugal claro, Escudero, no. Sí. es una no, institución no, grande Por la favor, que estamos con el sueldo no, acá. Yo también soy no, un investigador, no Está soy bien, reconocido. bien, bueno, pero no se enfrente así. Los proyectos que y no me los hacen. Bueno, pero no se presenta no, así. pero me estoy frustrando yo. A ver. ¿Usted quiere que veamos dibujitos animados? Sí, acá traje un VHS del videoclub del barrio. Sí, a ver. Se lo va a dar Déselo, déselo a, Maggi? a Maggie, sí. Déselo Maggi, por favor, tráigalo al control. Está rebobinado, ¿no? Está rebobinado, está sí, rebobinado. Y eh, traiga eso que usted Peter. trajo sí, también. Sí. ahí Gastón Escudero sigue trayendo cosas. Yo le traje sí, acá sí. para que no, usted... No, eh, bueno, no le digan Para que usted rememore, no, eh, no sí. rememore aquellos sábados en los que veía... Una Sindor. Acá tenemos... Mire, nos trajo... Vamos a tapar la marca. Sí, tape la marca. Sindor. Sí, pero tape la Estamos tapando. Nos va ¿eh? a agarrar la nutricionista y nos Ta va a matar. Sí, a nos van a liquidar. Sí, bueno. Pero vamos a, Yo no tomaba sino tomaba el sucoa, Que lo preparaba yo. Está el bien, sukoba. O el chocolino granulado, ¿se ah, acuerdan? Pau ah, Bueno, bueno. Qué feo, claro Vamos a ver dibujos sí, animados. Sí, ¿qué que nos sentemos acá? Nos sentamos acá sí. a ver dibujos animados. A ver, acá podemos permiso, ¿eh? Tenemos alfajores de chocolate. Mire ah, esto qué... me gusta, che, porque la columna no, se bueno, puso. A ver, bueno, vamos a sentarnos, sentarnos acá. acá. Tranqui, piolón. Ah, ahí está. Ahí está. Nos vamos a Voy. poner acá con una cindor y alfajor de chocolate a ver dibujitos. Sí. ¿Te acordás sí. de los Rugrats? Sí. ¡Estaban todos muertos! Estaban estaban todos muertos. muertos estaban los Rugrats. ¿Los Rugrats estaban muertos? Sí, recontra muertos estaban. Era una no imaginación de genio. Puro, ¿En serio? Sí. ¿Se acuerda, por ejemplo, de los Power Rangers? Ah, sí. ¡Estaban, estaban los... todos muertos también! <risa> todos muertos todos <risa> muertos! ¡Era una, una masacre! Están Están todos todo muertos. muertos! Sí, sí señor. dice que los dibujitos animados que veíamos de chico, ¿En realidad tienen un trasfondo? Déjeme explicarle. A ver. Eh, los productores de los dibujos animados son personas un poquito perversas. Sí, yo voy a agarrar. Con a ver, algún sí. que otro dibujos animados en general de la televisión, Sí, ¿no? la gente son los productores un poquito los medios de comunicación son Y utilizan historias, sabes, sí. muchas historias en este caso, sí. eh, psiquiátricas, ¿no? De personas con alguna enfermedad mental, sí. para inspirarse y hacer estos dibujos animados. ¿Podemos y... ver lo que trajo usted? Sí, quiere verlo, ¿cómo no? a ver, entonces, poniendo... a ver, acá sí. vamos a presentarlo. casos de dibujos animados que lo tiraron. Dice que los productores de esta compañía buscaban a personas que tenían contacto con niños o adolescentes con problemas psicológicos, como traumas o cosas similares. El punto es que el origen de A. Arnold, según un integrante que participaba en la transcripción de los guiones de la animación, es que venía de una historia real ocurrida hace varios años en Moscú, Rusia. La historia dice que existía una niña de 14 años de edad aproximadamente, que estaba en un internado por tener malos comportamientos y sufrir de un trastorno bipolar peligroso. Todo comienza porque ella, la pequeña que en la caricatura vendría siendo Helga, era la niña rara en la escuela y Arnold era un chico joven de su misma edad, que se acercaba a ella para ayudarle y hablarle. Pero un día, Arnold se dio cuenta de que ella no estaba muy bien de su mente y se alejó. Y fue ahí cuando comenzó su problema. La chica entró en una depresión grave, con muchos intentos de suicidio. Su familia no la podía controlar y por eso decidieron internarla, pero la niña no quería. Cuando estaba en su casa, se escapaba todos los días a espiar a Arnold y a seguirlo. Testigos afirmaron que era su sombra. A Arnold y a su familia no le agradaba nada esto, y se lo hicieron saber a la familia de Helga, la cual ya desesperada por encontrar una solución, hizo internar a Helga. La verdadera historia de Hello Kitty ese simpático y conocido personaje no necesita mucha introducción. Fue creado por la diseñadora Yuko Shimizu y lanzado en 1975 por la compañía Sanryo como parte de sus personajes principales. Aunque existen diversas leyendas alrededor de esta tierna gatita, diversos medios señalan que para crear este personaje, Yuko Shimizu se basó en su hija Ikaka, quien lamentablemente sufría de cáncer de boca y estaba condenada a muerte. La desesperada madre buscó hasta lo prohibido por Dios para intentar salvarle la vida a su hija, por lo que sin pensarlo, se adentró a las profundidades de un bosque en donde existía una secta satánica que al parecer podía curar a su pequeña. Sin embargo, tristemente poco tiempo después, la pequeña acabó muriendo. A raíz de esto, la deprimida diseñadora creó un personaje totalmente blanco, inexpresivo y con rasgos que no se asemejan a un ser humano. Muchos otros afirman que el cáncer en la boca de su hija fue la inspiración principal para que Yuko decidiera no incluirle una boca a su dibujo. Oh. Impresionante. Bueno, no, no, ahí no, sí, como sí, lo sí. veo Muy fuerte, muy fuerte. Muy rico el alfajor, por cierto. Muy rico el alfajor, bueno. Eh, Acabamos bueno. de ver, entonces... Si, sí, usted siga comiendo, Villani. Si sí, o sea, usted no le molesta, no. seguimos con la columna ¿Sí? Puede, eh, guarda, guarda con el micrófono Nos va a romper tranquilo, los equipos que hay poco no, Vamos, no, se los no los por Dios. favor Ahí vimos, la cuestión es así Hey Arnold, eh, sí. Helga era una piba Que estaba con algún trastorno en la cabeza ¿no? Sí. Y se empieza a obsesionar Con Arnold, se enamora de él Y lo empieza a perseguir un acoso, sí. digamos, ¿no? Bien. Vamos, vamos a pararnos bien. un poco para hacer como que estamos haciendo televisión. Tratando de sí. que. Hay que no, Que no, le no, no. Levántense, no. levántense ¿no? que es parecen tontos. Ahí está. Sí, bien. Sí. Bueno, y después Hello Kitty, que decía que la dibujante, sí. eh, la hija de la dibujante sufrió un cáncer en, en la, la boca. boca. Entonces hace un pacto con el diablo en el cual le dice que va a crear una figura que va a ser mundialmente famosa. Y es Hello Kitty. No que Hello. Eh, o oh, como todos sabemos hola, significa sí. hola Y Kitty eh, significa diablo. Entonces, ¿cómo es diablo ¿En qué idioma significa Exactamente, diablo? Exactamente, sí, sí, en japonés Hola, diablo Hola, diablo sería entonces la, sí, la, la traducción del Hello Kitty Ahora la, la figura, digamos, es una figura esto eh, por ejemplo, simpática eh, ¿Se puede hablar entonces que los creadores de dibujos animados son gente traumatizada que hace...? A través de ciertos mensajes subliminales Que haya generaciones de niños Que están consumiendo esto sin saberlo Exactamente, no solamente es gente traumatizada Sino que además les gusta eh, Morbosear con historias que, que tienen que ver con traumas mentales Y, y problemas de, de, la, de la gente ¿no? Sí. Y se basan en esa historia Para hacer un dibujo animado ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Quiere verlo? Yo quiero verlo, ustedes en sus casas acá Ustedes en sus casas seguramente Han visto algunos de estos dibujos animados Los conocen ¿No sabían que estas historias eran reales? Mira la que viene ahora, a ver si las conocías. Esta serie que surgió por los años 80 y aunque muchos mirábamos y disfrutábamos a estos personajes, dicha serie escondió un mensaje diferente que muchos ignoramos en su momento. Cada pitufo representa un pecado capital, así que goloso es la gula, gruñón la ira, perezoso la pereza, egoísta la avaricia, vanidoso la vanidad, Pitufina es la lujuria y filósofo que en algunos momentos intenta suplantar a papá Pitufo y aprender todo lo que él sabe es la envidia. Otro aspecto polémico para los que vetaron la tira cómica en su momento es el nombre del gato de Gargamel, Azrael, según la tradición hebraica que significa ayuda de Dios y que también representa el ángel de la muerte y del juicio. Otro de los aspectos es que el villano se vestía de monje, y aunque su hábito no corresponde a ninguna congregación en especial, sí luce como una vestimenta religiosa de alguna secta. Todos muertos menos Angélica Esta seguro la hemos escuchado todos. Angélica es en realidad una loquita que ve a sus amigos muertos como una defensa mental ante el hecho de ser la única sobreviviente de la pandilla de infantes. Según esta historia, sus amigos tuvieron diversas muertes a lo largo de su infancia, y al no poder procesar de manera correcta tales hechos, empieza a inventar a sus compañeros para hacer más llevadera la depresión que le afectaba. Según se dice que Oliver nunca fue un gran futbolista, sino que todo lo que hemos visto en el anime fue un sueño que él tuvo cuando estaba en coma por un accidente. El único capítulo real fue el primero cuando el balón los salvó de ser atropellado, pero según se dice que existe otra versión en la que realmente el balón los salva, no sin antes el autobús aplasta sus piernas, pues según se dice que en Japón se emitió un final diferente al que conocemos, en donde veremos a Oliver jugando el final de Japón versus Brasil, ya casi al terminar el episodio, Oliver patea el balón y la pantalla emite un destello, y de pronto vemos a Oliver acostado en una camilla y despierta contento contándole a su madre que ha soñado que ganaba la copa del mundo, y en esa toma se puede ver que Oliver no tiene piernas. Muy bien La última es terrible La última es terrible porque claro Muchos Yo creo hemos que visto a los Si no hemos traumado la infancia De todos los que están del otro lado porque No, también no, no, trocarán. traumado no Les hemos dicho la verdad Hay que ser Que este, generalmente es traumático. Hay, hay que sí. decir la verdad Me están llegando mensajes de Ah va. Nickelodeon ¿De Nickelodeon? ¿Le están mandando sí, mensajes sí, de Nickelodeon? ¿Para qué? Sí, sí. sí y mini, Hugo Figueras, ¿lo conoce algún? No, Hugo Figueras no, está sí. ese mensajes Algo de Minimaga mini De Minimaga, sí ¿Pero qué le dicen? No, te vamos a reventar. ¿Te vamos a reventar? Están sí, no, ¿no? amenazando de minimagas y te vamos a reventar. gente programas infantiles? ¿Sí? esto es bravo, esto parece la, la barra brava de boca. La, la está, mafia lo de los canales infantiles. La, la, la mafia terrible. de los canales infantiles. Es impresionante, no, ahora, ¿no? Sí. Estoy, estoy sorprendido, ¿no? no. no bueno, Bien, bueno, bueno no, hemos estruido, traumado creo. la infancia. ¿Usted, señor TVU, conocía alguna de estas historias? Sí, la verdad que algunas se conocían. Yo comparto, ¿eh? en, esta, sí. en este caso, a diferencia de muchos en los cuales descreo del misterioso señor Escudero. En este caso... En el caso del mundo de los dibujitos infantiles sí. realmente hay muchísimos casos, muchísimos más oscuros, incluso mucha que gente que loca. Que lo que vimos. Hay Claramente, mucha gente loca. Sí, sí. Veo usted a los Pitufos, impresionante. Los, pitufo eran, los Pitufos eran claro. Siento que había una Pitufina para todos los Pitufos. Bueno, como una para todos los Pitufos. no, no pero ¿sí? o sea, sí, sí, sí, en bueno no, bueno, no, bueno, no, por, por serio, Dios. Digo, no, pero lo Ponga que veíamos, mujeres, lo que veíamos en los Pitufos es que Gargamel era un monje. O sea, que Gargamel era el bueno. Sí, a ver, bueno. Eh, un, eh, no, otra cosa, Popeye, un hombre que estaba medio bajón, se tomaba algo verde y salía como loco. Sí. Claro, He visto no. varios de esos, pero no. Claro, no, pero. No No espinaca. No, espinaca. no, no, bueno, por supuesto. Eh, bueno. Escudero, muchas gracias por haber venido. Bueno, por ¿Qué por tenemos favor. para la semana que viene? Ya está planificando. La semana algo? que viene vamos a descubrir por qué la caja rápida tarda más que las demás cajas. Yo, cuando uno va al supermercado, tarda más que las demás cajas. Si se dice Literio. pollería o pollajería. Ajá. ¿Y por qué todos los loros se llaman Pepe, no? no, no. El señor Escudero, señores, el misterioso con nosotros. Señor Escudero, Maravilloso, gracias. el misterioso señor Escudero.